Rute es un cochecito perfecto para todos los terrenos. El asiento amplio y cómodo proporciona al bebé comodidad durante todo el periodo de uso, desde el nacimiento hasta los 22 kg. El amplio ajuste del respaldo y el reposapiés y la gran capota extensible crean el espacio perfecto para las siestas. Las ruedas son resistentes a los pinchazos, funcionarán bien en los terrenos difíciles. El reposapiés es ajustable en tres posiciones y su material es fácil de limpiar. Clip and fold, Ple mecanismo de plegado con una sola mano, freno, stop and ride, no daña al calzado, ajuste suave del respaldo en posición horizontal, con una mano, barra protectora giratoria, cesta grande con cremallera en el lateral para facilitar el acceso, cómoda empuñadura para los padres con ajuste de hasta cuatro posiciones, accesorios prácticos que incluye, portavasos, protector de lluvia y mosquitera incorporada desde la silla, las claves del rute son Sus ruedas, todo terreno, son resistentes a los pinchazos, con gran absorción de impactos, brindan comodidad para caminar en todos los terrenos. Una silla durante muchos años, ya que es útil desde el nacimiento hasta los 22 kilogramos, Inteligente, el cochecito incorpora una mosquitera, oculta en un bolsillo debajo del reposapiés, que nunca perderemos. Otras claves de este carrito son El plegado, cómodo y rápido con una sola mano, en tamaño compacto gracias al mecanismo Glit and Fold. La gran cesta, cesta espaciosa con cremallera en el costado, para facilitar el acceso. Para todos los primas, la capota está hecha de material impermeable con protección ultravioleta 50 más, a modo parasol, y se puede acoplar por una mejor ventilación en los días calurosos.